El dispositivo luces del patio esté encendido. Hoy te voy a enseñar con una rutina a que Alexa haga esto. Alexa, ¿qué luces están encendidas? El dispositivo luces del patio esté encendido. Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra aplicación de Amazon Alexa. Luego que estamos en nuestra aplicación de Amazon Alexa, le vamos a dar la parte inferior donde dice más. Luego le vamos a dar donde dice rutina, porque vamos a crear una rutina desde cero. Le vamos a dar aquí, vamos a crear una rutina que sea la supervisión de las luces. Las que luces, ¿Qué luces. Luego que hacemos esto, le damos a siguiente. Vamos a poner aquí en la parte más importante el horario donde se va a ejecutar esa rutina. Podemos hacerlo por una hora específica cuando salga el sol. Vamos a ver. Entonces vamos a poner lo que se repita todos los días y seleccionamos todos los días. Pero también vamos a seleccionar una hora específica. Vamos a seleccionar las 6. y ya esa hora pasó, pero vamos a seleccionar las 6 y media para ver qué luces están encendidas. Luego le damos a siguiente. Aquí en la acción es donde vamos a hacer la magia de la rutina vamos a supervisar que nuestros dispositivos smart estén encendidos y lo que vamos a hacer es eh, vamos a dar aquí una rutina personalizada vamos a poner signo de pregunta qué luces ponemos nuestro signo de pregunta cerrándolo aquí vamos a agregar esta parte entonces vamos a hacer una pequeña previsualización le vamos a dar aquí a ver si funciona para arreglarlo bien seleccionamos el eco el dispositivo luces del patio está encendido y vemos que con esta función nuestro dispositivo acaba de decir que las luces del patio están encendidas y con esto le damos a siguiente para guardar esta rutina que se repetirá todos los días a las 6 y media dándole un reporte de cómo están nuestras luces, en caso de que olvidemos. Luego seleccionamos el dispositivo. Listo. Es cuanto. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.